También nosotras nos encanta, hay veces, jugar mucho con el pelo. Por ejemplo, si lo tenemos muy duro, queremos tenerlo un poco crespo. Entonces llegamos a ocurrir a buscar el medio de encresparlo con alicer. Con el alicer más de una vez he tenido problemas porque me he echado, hay veces, mucho y se me ha caído mucho el pelo o no me lo deja crecer o hay veces también me salen quemaduras. Tuve una transformación hace unos ocho años con él. Eh, siempre me gustaba Crespo, pero por complacer, no sé a quién, lo usaba liso. Y más veces fue quemadura en tercer grado. <risa> en lo antes también era un tema un poco social, porque pues, el estereotipo era mujeres con el cabello liso y todo. Cuando yo empecé con el proceso, hubo mucha crítica de parte de la comunidad, como que, vaya peines, se organiza el cabello, porque le lo está usando así, parece una loca con el tiempo, eh, empezó como una moda afro hace unos dos años y las mujeres empezaron con un tema de transformación. Los hombres también nos ven hermosas también con su pelo afro, porque hay muchos peinados afro muy lindos. Espero que para ellas no sea una moda, sino una determinación de usarlo así. Ser uno este cabello de nosotras, no hay por qué cambiar. Me gusta. El estilo de las trenzas representa a las mujeres afro de Colombia y también a nuestros ancestros. Las trenzas es un modo de belleza o de estilo de las negras, nosotras negras. Antes quería complacer a alguien más, para, por eso lo usaba Liz. Tomé la determinación de ser yo y usarlo así.